Hola, soy Francisco José Soltero. Y yo, Marisela Salgado. Queremos darte la bienvenida a la asignatura Desarrollo de Servicios. Se trata de una asignatura obligatoria y a la que corresponden seis créditos STS. La materia de esta asignatura se divide en tres grandes conjuntos temáticos relativos a los servicios web. El primero trata los aspectos de arquitectura e infraestructura. El segundo está relacionado con el lenguaje XML y el tercero, con la implementación básica de los servicios SOAP y RESTful. En el primer apartado se introducirá el concepto de servicios web y sus características, así como las tecnologías, arquitectura e infraestructuras necesarias para su desarrollo. Dentro del segundo bloque estudiaremos el lenguaje XML como solución abierta y estándar para el intercambio de información, estructurada en la transacción de Business to Business Finalmente, el último bloque va dedicado a la implementación de servicios. El objetivo principal de la asignatura es conocer los aspectos fundamentales de los servicios web, conocer el lenguaje estándar de comunicación entre servicios XML, ser capaz de desarrollar e implementar servicios SWAP y RESTful. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades a lo largo del curso. En la guía docente, cuya lectura es obligatoria, encontrarás información específica al respecto, así como los objetivos a alcanzar, la planificación temporal y aspectos relativos a la evaluación. Con relación a este último aspecto, en cuenta todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en el aula virtual. Al iniciar clases, utilizaremos el apartado Contenidos de manera continua para llevar a cabo distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema, que serán publicados cada semana. A lo largo de todo el cuatrimestre, queremos que tengas muy presente que estamos aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad y para que permanezcamos en contacto, hemos previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general, este estará abierto todo el curso y permite que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Correo, puedes asimismo usar el correo electrónico de la asignatura que encuentras en la página principal de la asignatura. Videoconferencia. Al comienzo del curso realizaremos una videoconferencia de bienvenida, donde podremos aclarar las dudas que te hayan surgido tras la lectura de la guía docente y la guía de estudio. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que, mediante cita previa, puedes acudir a una tutoría online, bien mediante chat o bien mediante videoconferencia. Nos alegra mucho que estés cursando este grado. De nuevo, le damos la bienvenida a Desarrollo de Servicio. Esperamos que los contenidos sean de tu interés. Y recuerda que estamos a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos en el inicio del curso. Hasta, hasta, hasta pronto. pronto.